Juan Francisco, nueva vez el héroe ofensivo de los Tigres del Licey en este partido de entradas extras frente a las estrellas orientales. Juan, otra vez el cansancio y digamos la presión no fue un factor importante para que tú pudieras producir en esta entrada número 15. Nada, no, todo se debe a la gran pichada que vienen viene re, re, realizando la gente de Blupén, si te fijas desde de la primera entrada, en el 11 de carrera, luego pasaron 14 entradas y los muchachos hicieron un buen trabajo, pudimos venir de abajo, empatar el juego y hasta ahora que pudimos eh, hacer para la carrera y, y lograr alcanzar la meta. ¿Qué ambiente se respira en un partido que se va a entradas extras? ¿Ustedes mismos se motivan? ¿Cómo lo hacen? Bueno, aquí el ambiente de hambre, que, hambre, sueño, cansancio, eso es lo que hay aquí. Nada, nos motivamos uno con otro para lograr lo que, lo que queremos, que es ganar y poder salir con la victoria. Gracias a Dios la, la vamos a tener, si Dios lo permite, esperemos que Dios que sea así. Y nada, pues no he ganado, cansado, las 3 de la mañana, pero eso es mental. Muchísimas gracias y a descansar. Gracias, Juan. Está bien, gracias a ti. Seguimos con más de Licey TV, estuvimos conversando otra vez con el oro ofensivo Juan Francisco para la victoria de los Tigres del Licey.